Hola, soy Lucía de Agroquímica Domingo. Somos los distribuidores de Ascensa en Arana de Duero. Trabajamos con agricultores principalmente en los cultivos de cereal, viñedo, patata, maíz, remolacha. Ven a visitarnos con cualquier consulta técnica que tengas. Te esperamos. Ascensa. Farming your future.